En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 6 de febrero. Descubren nueva membrana que protege al cerebro. Como saben, el cerebro está sumergido en líquido cefalorraquídeo que cumple varias funciones. Además, está envuelto por las membranas conocidas como la duramadre, aracnoides y piamadre, que permiten una separación con el resto del cuerpo. Esa nueva capa descubierta por científicos de Estados Unidos de América y de Dinamarca se encuentra debajo de la aracnoides, y la llamaron SLYM por sus siglas en inglés, la idea de esa membrana se tiene desde hace un tiempo ya que por sus características es similar a membranas que rodean el corazón y los pulmones. A pesar de ser extremadamente delgada de apenas unas células de grosor es tan eficiente que solo permite el paso de moléculas muy pequeñas. Su hallazgo permitirá conocer el desarrollo del Alzheimer o la esclerosis múltiple, además de diseñar fármacos que puedan atravesar esta membrana para hacerlos más eficientes. Estudio sitúa el microbioma intestinal como origen del Parkinson. Este estudio publicado mostró un amplio desequilibrio en el microbioma de los pacientes, empleando técnicas de metagenómica, es decir, analizaron el ADN del microbioma y se comparó con personas neurológicamente sanas. Se sabía que hay múltiples mecanismos involucrados en el Parkinson, pero se desconocía lo sucedido en el intestino. Esto en palabras del autor principal del estudio. El microbioma es toda la comunidad de microorganismos que habitan, en este caso el intestino, y de igual forma también se puede encontrar en la piel.